Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar. Oh querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes. ¿Qué? Perdieron sus guantes, gatitos traviesos, entonces no comerán pay. Miau, miau, miau, miau, entonces no comerán pay. Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar.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 Dumpty. Humpty Humpty se sentó en la pared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 Fue su nombre Hubo un granjero Él tenía un perro Y Bingo fue su nombre